Hola amigos, buenas noches, mi nombre es Carlos Castro yo me encuentro en la ciudad de Ica, en Perú y quería compartir con ustedes bueno, pues que actualmente me encuentro participando en el programa el manual de luchador social eh, somos la primera generación de participantes eh, lo estamos haciendo gracias a, al acompañamiento del equipo de Haz la Lucha ¿no? eh, quería comentarles que bueno los primeros pasos del programa que hemos estado realizando en las últimas semanas han sido muy interesantes la verdad lo que han buscado digamos como objetivo es que nosotros podamos realizar un, un autoanálisis en principio aprender a conocernos suena medio raro como es que tú no te vas a conocer pero pero en realidad sí es esto hay cosas que cuando nos tomamos el tiempo para meditar y pensar a profundidad eh, encontramos cosas que estaban ahí medio escondidas y que en realidad ah, no las estábamos utilizando para, para que nos puedan servir a favor, ¿no? Entonces, eh, hasta el momento, todavía seguimos en la carrera, eh, debo agradecer mucho el acompañamiento de Carlos Navarro, Lucho, y, y de su equipo también, que ha sido espectacular, nos ha dado el, el apoyo y el sustento, de hecho es muy exigente en cuanto al cumplimiento de las tareas, y genial, todavía seguimos en el proceso de aprendizaje, eh, muchas gracias Lucho, muchas gracias al equipo, así que igual los invito a todos ustedes para que puedan Participar y unirse en las próximas convocatorias para las siguientes generaciones. No se olviden el manual del luchador social. Haz la lucha, yo la lucho.